Tiempo imperfecto en español. Tiempo imperfecto. Verbos terminados en ir. Video número 23. Descubrir. To discover. Yo descubría. Tú descubrías. Él, ella, usted descubría. Nosotros, nosotras descubríamos. Vosotros, vosotras descubríais. Ellos, ellas, ustedes descubrían. Los científicos descubrían información muy importante. Describir, to describe. Yo describía, tú describías... Él, ella, usted describía, nosotros, nosotras describíamos, vosotros, vosotras describíais, ellos, ellas, ustedes describían. Elena describía su infancia en un par de párrafos. Existir. Tú exist. Yo existía. Tú existías. Existías, él, ella, usted existía, nosotros, nosotras existíamos, vosotros, vosotras existíais, ellos, ellas, ustedes existían. Los mayas ya existían desde hace mucho tiempo. Sufrir, to suffer. Yo sufría. Tú sufrías. Él, ella, usted sufría. Nosotros, nosotras sufríamos. Vosotros, vosotras sufríais. Ellos, ellas, ustedes sufrían. Raúl sufría de un fuerte resfriado. Unir. To unite. Yo unía. Tú unías, él, ella, usted unía, nosotros, nosotras uníamos, vosotros, vosotras uníais, ellos, ellas, ustedes unían. Mis abuelos unían a todos los miembros de la familia. Admitir. To admit. Yo admitía, tú admitías, él, ella, usted admitía, nosotros, nosotras admitíamos, vosotros, vosotras admitíais, ellos, ellas, ustedes admitían. El entrenador nunca admitía las faltas que el árbitro señalaba. Cumplir, to fulfill. Yo cumplía, tú cumplías, él, ella, usted cumplía. Nosotros, nosotras cumplíamos, vosotros, vosotras cumplíais, ellos, ellas, ustedes cumplían. Mis padres siempre cumplían con sus promesas. Deprimir. To depress. Yo deprimía. Tú deprimías. Él, ella, usted deprimía. Nosotros, nosotras deprimíamos. Vosotros, vosotras deprimíais. Ellos, ellas, ustedes deprimían. Mi perro se deprimía mucho cada vez que estaba solo. Partir. To leave. To depart. Or to divide. Yo partía. Tú partías. Él, ella, usted partía. Nosotros, nosotras partíamos. Vosotros, vosotras partíais. Ellos, ellas, ustedes partían. Mi abuelo partía la leña con un hacha. Interrumpir. To interrupt. Yo interrumpía. Tú interrumpías. Él, ella, usted interrumpía. Nosotros, nosotras interrumpíamos. Vosotros, vosotras interrumpíais. Ellos, ellas, ustedes interrumpían. Quique interrumpía. Interrumpía a su maestra muchas veces. Acudir. To attend. Yo acudía. Tú acudías. Él, ella, usted acudía. Nosotros, nosotras acudíamos. Vosotros, vosotras acudíais. Ellos, ellas, ustedes acudían. Mis padres siempre acudían a las reuniones de profesores. Combatir. To fight. Yo combatía, tú combatías, él, ella, usted combatía. Nosotros, nosotras combatíamos. Vosotros, vosotras combatíais. Ellos, ellas, ustedes combatían. La policía combatía todos los ladrones de la ciudad. Círculo de verbos número 23. Imperfecto de los verbos terminados en IR. En este video estudiamos los verbos descubrir, describir, existir, Sufrir, unir, admitir, cumplir, deprimir, partir, interrumpir, acudir y combatir. Aquí tenemos la segunda parte o la parte inferior de este círculo de verbos